Vale. Buenos días a todas y todos, son las doce y dos minutos y os damos la bienvenida al ciclo de Acceso a la Justicia, un ciclo que intenta responder a elementos clave para la garantía de los derechos de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Creo que estamos en un momento dulce en cuanto a modificaciones legislativas, reformas, que, bueno, aparecen en este momento, pero hay personas en, en el seminario de hoy que nos pueden contar de viva voz pues, cómo se germinaron todos estos cambios hace muchos años. Y, por tanto, son frutos que se recogen gracias al trabajo, la abnegación, la creencia de muchas personas que durante ese tiempo creyeron que era posible modificar las estructuras de una sociedad, estructuras y elementos tan sólidos como pueden ser eh, los marcos legales que responden a una manera de pensar o un modelo mental. Entonces, Yo creo que las, mis primeras palabras serían, como director de, de Plena Inclusión España, sería de agradecimiento, ¿no? estamos aquí en este ciclo, de acceso a la justicia, para contestar a preguntas que son posibles gracias a reformas que han hecho, que han empujado, que han trabajado muchas, muchas personas. ¿no? Y es cierto que ante la reforma, la gran reforma de la legislación civil y procesal, ha habido alegría, ¿no? ha habido satisfacción, pero también hay la pregunta ¿y ahora qué? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cambiamos, revolucionamos eh, el marco legislativo? Lo tenemos que aplicar. ¿Y cómo vamos a responder a todas esas circunstancias, a todas esas preguntas que acontecen en un montón de ámbitos de nuestra vida? ¿no? Pues en la relación con el, el mundo de los abogados, de los jueces con nuestra relación de, en las operaciones jurídicas que hacemos en un notario, cuando vamos a hacer testamento, cuando vamos a comprar, cuando vamos a vender. Es decir, que lo que estamos viviendo tiene una relevancia y un alcance enorme porque nos toca a todos y todas eh, a lo largo de nuestra vida y tenemos que construir un sistema de apoyos, unas, un andamiaje, para hacer efectivos esos derechos. ¿no? Cambian las leyes, pero ¿cuántas veces decimos? Bueno, pues ya ahora que se cumplan. Y para cumplir esas leyes necesitamos conocimiento, necesitamos recursos, necesitamos, eh, necesitamos sensibilización y por tanto es un momento bonito, es un momento complejo, muy complejo, y también es cierto que en muchas familias, en muchas personas, en muchos profesionales, pues está generando incertidumbre, ¿no? Inseguridad. Bueno, pues estos seminarios, estos ciclos que organizamos de manera conjunta, eh, plena inclusión y la Asociación Española LIBER, y preguntaréis, ¿quién es la Asociación Española LIBER? Y entonces os tendríamos que decir, oye, pero no habéis estado atentos que hoy, hoy. Eh, 29 de marzo la Asociación Española de Fundaciones Tutelares ha modificado su denominación y se llama LIBER bueno pues nos iremos acostumbrando a este gran cambio y a mí me parece y hay que felicitar a LIBER porque ha elegido un momento histórico fundamental para su cambio de identidad ¿no? y pone el foco ya no en la tutela sino en las capacidades la libertad de las personas y los apoyos para que pueda ejercitar ese derecho a la vida independiente, a la toma de decisiones, eh, a la capacidad jurídica. Por tanto, desde Plena Inclusión España, como director Enrique Galván, os da la bienvenida. Os damos la bienvenida. Felicitamos a Liber por este cambio de denominación que abre un nuevo momento para nuestra organización hermana y agradecemos la presencia y la participación de las personas que nos han, van a ayudar a comprender cómo están aplicando, cómo están llevando a la práctica los, las implicaciones de la reforma eh, civil y procesal. ¿no? Y para ello me gustaría pues, cederle la palabra a Torcuato Recover, que es eh, bueno, pues una persona muy querida, es una de esas personas que han sido protagonistas del cambio legislativo, de la reforma civil y procesal, de su puño Junto a otras personas nacieron los primeros borradores que han culminado esta gran reforma eh, jurídica en España. Y yo creo que, bueno, pues tenemos que en ese sentido darle la enhorabuena y valorar toda su trayectoria. Él es el coordinador de la red de juristas de plena inclusión y también de, de, de la asociación LIBER y nos va a guiar durante este seminario en estas aplicaciones prácticas con personas concretas que ya están trabajando y dando soluciones a las necesidades de tantas personas en España. Así que Torcuato, Recover, ¿eh? es tuya la palabra y enhorabuena y todos estamos realmente eh, honrados en que tú puedas mm, guiarnos por, por este seminario. Gracias, don Enrique. Todo un placer de, y un honor esa presentación, no es para tanto, lo que pasa es que efectivamente las cosas buenas que dice pues lo son por la amistad, seguramente no por otras cosas. Uno, el único mérito que tiene es el de aguantar mucho tiempo en esto, la verdad, y por tanto pues sí conocer más o menos lo que viene ocurriendo en los últimos años y lo que hemos venido haciendo. Eh, como señalaba Enrique antes con la entrada en vigor de la reforma que se ha operado con la ley 8/ 2021 se producen una serie de modificaciones sustanciales un cambio fundamental ¿no? el, y entre otras hay una algunas de las de las más importantes yo a mí me gusta decir que ahora establecemos un modelo más versátil en, la, eh, en lo que se refiere al ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad acabamos con el sistema de ventanilla única que era el que había anteriormente o sea para cualquier cuestión de capacidad jurídica de las personas con discapacidad, el único sistema que existía hasta ahora era el de la incapacitación. No había otro. ¿no? Si usted necesita una, un apoyo, una ayuda para vender una finca, para una herencia, para cualquier actuación que suponga ejercicio de capacidad jurídica, pues no tiene usted otra vía que irse al procedimiento de incapacidad y con la sentencia, etcétera, etcétera, eh, empezaremos a hablar de una vez que esté documentado y hechas todas las resoluciones correspondientes. En el nuevo sistema se establece un procedimiento más versátil, ¿eh? se acaba con ese tema de la ventanilla única y habrá opciones diferentes en función de, del tipo de decisión y de la entidad de los apoyos que precise la persona. No será igual una persona que precise apoyos puntuales para determinadas cuestiones, con lo que nos puede bastar con una decisión, un apoyo específico para una determinada situación, o quien requiera apoyos más intensos y más permanentes que pueda requerir otro tipo de actuación. Y en, ese, en esa versatilidad del modelo nuevo estaría también la enorme importancia del cambio que supone la desjudicialización, a ver si lo digo bien, de, del sistema. Es decir, ya no tendremos que ir al juzgado siempre. ¿no? Las personas con discapacidad podrán decidir la, los apoyos que precisan para, para el ejercicio de su capacidad jurídica, ...y lo podrán hacer sin tener que meterse en un procedimiento judicial... ...sin tener que ser parte, que ser demandado... ...que estar declarado en rebeldía, que pasar por las pruebas, etcétera, etcétera... ...propia de un procedimiento judicial. Por tanto, creo que eso es lo que vamos a ver un poco en este seminario... ...parte de lo que adelantaba Enrique, de cómo, el, cómo se va a llevar a efecto esto... ¿eh? Cómo, se va a hacer, ...cómo va a ser cierta, cómo vamos a llevar a la realidad... ¿eh? Lo, ...lo que establece la ley y demostrar que efectivamente esto es posible. Y para hacerlo, el esfuerzo de este seminario es intentar ponerlo pues, con, lo, con lo más importante que hay. A mí también me gusta siempre subrayarlo, que, es, eh, que son las personas, cada persona, cada persona concreta. Cuando hablamos de personas con discapacidad no hablamos de un colectivo homogéneo, hablamos de un grupo de, de personas que cada uno de ellos tiene sus propias condiciones, su propia personalidad, su propia circunstancia su propia forma de ser, su propio carácter, etcétera, ¿no? y por tanto, pues la forma de, de demostrar cómo se aplicará la reforma, cómo se puede ejercitar esto, cómo se puede llevar a la práctica la efectividad de ese modelo versátil de derechos, podrá ser demostrar que Carlos tendrá un camino, que Antonio tendrá otro camino, que Irene tendrá otro camino, en fin, que cada persona diferente podrá utilizar... Como estime Y ese ha sido el esquema que hemos intentado hacer en este seminario, el poder demostraros con personas concretas que cada una de las opciones que establece el modelo de previsión de apoyo es posible. No me extiendo más, vamos a entrar en las en la comunicaciones de del, en las, mes, las distintas mesas. Vamos a tener dos mesas esta mañana. En la primera vamos a contar con un compañero, Carlos Escribano Arroyo, que es abogado, buen amigo miembro de la red de juristas de, de plena inclusión y asesor jurídico de la fundación eh, de la fundación de Vizcaya, de la fundación Futuvide... que es la que desempeña la, los apoyos, la provisión de apoyo para las personas con discapacidades en esa zona, ¿no? y viene trabajando ya desde hace años junto con otros compañeros en esa materia, con lo que conocen bien en qué se hace. Y en, en esa función ellos están haciendo también eh, revisiones de las sentencias anteriores, como establece la ley. ...821, las sentencias previas se tienen que adecuar a lo que establece el nuevo marco legal. Para eso están trabajándolo, pero están trabajándolo de manera que, que ese, la comprensión de esas sentencias, la, la forma de ejercitar los apoyos, pueda ser asumido también y entendido por cada una de las personas con discapacidad a las que se refiere. Por eso, además de Carlos, contaremos con José Jiménez y con Dolores Curvanova. Eh, José Jiménez es un, un buen amigo mío, Nos hemos coincidido ya en muchos foros jurídicos directamente... José es eh, una persona apoyada por Futumaz ¿no? eh, el, y, bueno, pues él nos podrá contar cuál es su experiencia, de cómo se le está explicando y cómo está accediendo a entender las resoluciones judiciales que se refieren a él ¿no? y, y enfocar también, efectivamente, bueno, cómo pueda cumplir esos apoyos, ejercitar esos apoyos, teniendo en cuenta su voluntad y preferencias, que, como sabéis, es uno de los criterios que reitera no digo yo machaconamente, pero sí con verdadero énfasis y continuamente la nueva legislación. Así que, si os parece, empezamos. Cuando quieras, Carlos. Muy bien. Bueno, algunos buenos días eh, a todos. Eh, bueno, en primer lugar, agradecer a todos pues, eh, los la, la magnífica presentación. Eh, y bueno, pues eh, agradecer también a Plena Inclusión, a la Asociación LIBER, y bueno, pues a todos los agentes que, que han podido organizar pues, eh, este ciclo y bueno, y todas las eh, formaciones que, que se están dando para dar a conocer y para poder aplicar pues esta, esta reforma eh, eh, y para que todos eh, podamos conocerla y, y saber aplicarla en, la mejor, en las mejores condiciones. Bueno, yo eh, voy a hablar de, como efectivamente ha comentado eh, Torcuato, de las revisiones eh, de las sentencias anteriores a la entrada a la en vigor de la ley, a, eh, pues estas revisiones para adaptarlas a la nueva ley, como lo estamos haciendo en, en, en, en la fundación Futuvide. y eh, bueno pues eh, otros supuestos y otros casos en los que eh, se nos están dando este tipo de revisiones. Eh, bueno, como ha dicho eh, Torcuato, pues efectivamente soy asesor jurídico de de la fundación Futuvide además de otros eh, de otras entidades del sector de la escapacidad intelectual y soy compañero soy abogado aquí de, de, de bufete Gordoniz eh, un, un, un bufete eh, que en el que, que está Rafael Armesto que seguro que muchos conocéis y bueno eh, eh, vamos vamos con ello eh, en primer lugar eh, voy a, a, a clasificar en tres, en tres apartados eh, un apartado, las revisiones que a propia instancia de la Fundación eh, estamos iniciando y vamos a iniciar. Eh, por otro lado, eh, revisiones que nos están llegando de los juzgados y otros supuestos que, que, ya, os, que, ya, os vamos a, que ya os voy a comentar. Eh, en primer lugar, los que se va a iniciar a instancia de la propia Fundación. Bueno, pues en la, en la fundación en, en Futubide, pues eh, se apoyan a más de, de 200 personas. Entonces, bueno, pues eh, obviamente las la revisiones se tienen que hacer de una manera ¿no? pues escalonada y bueno, pues, eh, viendo un poco las, las preferencias o las, las, eh, eh, no, las medidas que ya estaban acordadas, pues a ver cuáles son más eh, urgentes eh, revisar o ¿eh? cómo, cómo, están, cómo están las personas en, en la actualidad. Entonces, bueno, pues se ha hecho una, unas 20, 30 personas que hemos decidido que vamos a iniciar. ¿Y cómo se va a iniciar este procedimiento? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, eh, se va a iniciar eh, mediante un escrito que desde la asesoría jurídica pues vamos a presentar eh, ante el juzgado competente. Y eh, este escrito, bueno, pues eh, va a venir totalmente reforzado. Lo que le va a dar eh, peso a este escrito y lo que se va a valorar sin duda. Es eh, pues un informe eh, psicosocial, un informe pericial que está haciendo la fundación. ¿eh? Eh, muy potente, muy, muy completo, pues para dárselo más todo a tanto al fiscal y a, y a su señoría, pues no eh, eh, de lo que de lo que desde la fundación se se consideran las, las medidas de apoyo que se consideren fuera parte, obviamente de que va a tener que vamos a tener que, que escuchar, por supuesto. A la propia persona con, con discapacidad. Este informe, ¿cómo lo, ¿cómo lo están clasificando? Bueno, pues primero, ¿qué medidas judiciales ya están establecidas? ¿no? Pues eh, mediante sentencias explica pues, que se lo incapacitó totalmente o parcialmente, que tiene una curatela, que tiene una, una, una tutela eh, eh, pues en, en la área económica. Bueno, pues explicando cada uno pues, cómo, pues, cómo, cómo está establecida la, la, la sentencia. Eh, se explica también, bueno, pues cómo ha ido eh, evolucionando esta persona, el grado de autonomía de la persona, y ahora ya hablamos de la situación actual, pues explica, ¿no? Pues cómo, cómo está, cómo es esta persona, primero, en su vida independiente, en las actividades básicas de la vida diaria, cómo se mueve la propia persona en su, en su día a día, ¿no? Pues se, se le explica, se, se explica, se, se informa eh, detalladamente de cómo, de cómo es esta persona en el área de la salud y en el área económico-jurídico-administrativa, ¿no? Pues en estas tres áreas, vida independiente, salud y en el área económico-jurídico-administrativa. Se explica eh, y se informa de cómo desde Futuvide se pues, ha venido ayudando, cómo es su autonomía, en qué necesidades de apoyo tiene esta persona en estas áreas. Eh, y por último, bueno, pues se propone, ¿no? Eh, qué medidas judiciales de apoyo para la ejercicio de la capacidad jurídica necesita esta persona desde, obviamente, desde la desde la vista, desde la perspectiva de la fundación. ¿eh? Eh, entonces, pues se, se, le, se le propone, bueno, pues para las tareas básicas de la diaria, pues no necesita absolutamente nada. Una persona autónoma que va, que viene, oye, pues sí, no, las tareas básicas necesitan muchísima, necesita muchísima ayuda. En el tema del, de la salud, en el tema económico, jurídico, administrativo. Hay en algunas eh, revisiones, que, que quizás no haya cambiado nada en ¿eh? la que simplemente bueno pues eh, las, las necesidades de apoyo pues pues, eh, pues son las mismas o no, ni han mejorado ni han peorado pero en otros muchos en, en muchas revisiones obviamente que por eso vamos a proceder a la revisión pues que las necesidades de apoyo bien eh, que se establecieron en, en en sentencia antes de la entrada en vigor pues eran unas, unas, unas eh, unos apoyos muy intensos y hemos podido comprobar que no necesita estos apoyos sino que necesita una, pues una curatela asistencial, para que nos entendamos, o eh, al el contrario, que tenga una, una curatela y nuestra persona necesita mucho apoyo. Este informe eh, es tratado con la. informado a la, la propia persona con discapacidad, obviamente eh, se le informa de, de lo que estamos eh, contando al juzgado, y bueno, pues en algunas ocasiones, pues efectivamente, sí están de acuerdo en lo que, en lo que nosotros proponemos. Pero en otras muchas, pues bueno, pues no es que no estén de acuerdo, sino que, pues igual, eh, eh, pues quizás no, no, no, pues eh, eh, no estén de acuerdo en cuanto a oye, yo quiero que me sigas ayudando como has ayudado siempre, ¿no? Al final es un poco lo que, lo que algunos de eh, las personas pues pues eh, quieren, ¿no? Que nada cambie, ¿no? Es un, una de las, eh, de las demandas que, que tienen las, las, las personas con discapacidad, que nada cambie, ¿no? Que no, yo no quiero, yo quiero que me sigas. Quiero que sigas estando en mi vida como hasta ahora. Pero bueno, hay en otros, eh, en otros, eh, en otros muchos casos en los que efectivamente están totalmente de acuerdo, en los es que ellos quieren más autonomía, han venido eh, solicitando más autonomía y que mejor momento, ¿no? Pues este eh, de la reforma para revisar estas sentencias y eh, eh, para adaptarlas a la, a la, a la reforma. Eh, se solicitará, bueno, esto es a, tra a través del, de la ley de jurisdicción voluntaria, el artículo 42 viste. Y, bueno, pues habrá que llevarla a la tramitación que, que el, el propio artículo establece. Eh, pues la entrevista con, con el juez, habrá que escuchar también eh, la opinión del Ministerio Fiscal y, bueno, pues todos, eh, obviamente, y, y, y habrá que tener en cuenta lo que la propia persona con discapacidad eh, determina en, en, en cuanto a sus necesidades de apoyo, a ver qué, qué es lo que él realmente necesita. Y en algunas ocasiones eh, se están dando también que le ve el, eh, el médico forense. ¿vale? En otras, eh, bueno, ahora avanzamos en las que, en las que ya tenemos en, en, en, en trámite, en las que pues, las entrevistas eh, o las entrevistas o los médicos forenses pues, están haciendo por videollamada o están acogiendo informes eh, de otros años, malas prácticas que, que se están haciendo, ¿no? Pero bueno, pues, eh, es lo que lo que hay. Entonces, por un lado, los que vamos a instar a través de la fundación, con el escrito al juzgado, eh, a través del artículo 42 Viste, y muy importante, con el informe psicosocial, el informe pericial que la propia fundación está haciendo eh, y está elaborando eh, eh, para, aportar junto con el, para aportar junto con el escrito. Esto por un lado. El informe, obviamente, es eh, la propia persona con discapacidad conocedora, conocedor de este informe y. Luego, pues, se le, se, le, se le preguntará acerca de, ¿no? Le, le, le, el juez de entre, le, le preguntará a ver qué piensa de, de todo esto. Otro supuesto. Eh, nos están llegando bastantes, eh, sobre todo, alguna, de algún juzgado, en concreto, en Guernica, que es un juzgado de aquí, de una, un, un partido judicial aquí de Vizcaya, eh, revisiones a instancia del propio juzgado. Y cada juzgado dentro del, del partido judicial pues bueno, va haciendo un poco lo que, lo que lo que el juez considere. Nos llegan eh, las revisiones, que se ha acordado revisar la medida eh, y adaptarla a la nueva ley, y eh, nos llega o le, primero nos llega a nosotros un, un, una, un requerimiento para eh, que nos informa para que informemos eh, sobre la situación de la persona. Aportaremos pues, el mismo informe que he hecho mención en la apartado anterior, pues lo aportaremos al procedimiento instado por, por el juzgado ¿eh? y se informará y se detallará eh, el, el, el mismo informe con el mismo contenido. Eh, también le llega a la propia persona con discapacidad, le llega una, cita, una citación judicial en lectura fácil, ¿vale? Eh, bueno, eh, le llega una citación judicial. Esta citación es para, para Carlos Esturbano. Dice en este juzgado se está tramitando un expediente para revisar las medidas judiciales de apoyo con la que usted cuenta ahora mismo. Por este motivo tiene usted que venir al juzgado donde el juez le hará una entrevista antes de decidir sobre esta revisión. ¿Qué día tiene que usted que venir al juzgado? ¿Dónde tiene que venir? También dice que y, y que le puedo acompañar una persona que usted elija. ¿Vale? Entonces, bueno, pues eh, están, eh, está eh, ¿no? el artículo 7b, bueno, pues en este caso este, estos juzgados pues lo, están, lo están aplicando. ¿eh? Una citación en lectura fácil que, bueno, pues eh, tampoco es que sea la panacea, pero oye, eh, desde luego que se, que se agradece y la propia persona con discapacidad pues también lo, lo agradece. Eh, nos citan un día a una hora para que vaya la persona con discapacidad, para que tenga una entrevista con el juez. Ya nos han citado ya antes de antes de ese día, ya hemos tenido que dar el presentar el informe con las con la propuesta y cómo le vemos nosotros y se celebra la comparecencia. Ahí en la comparecencia habrá que escuchar a la persona con discapacidad, estará el fiscal y eh, nosotros, bueno, la eh, Futuvide, y, eh, y ahí se, se decidirá mediante auto, pues eh, qué medida judicial es la, la que en este momento, pues eh, necesita la, la persona con discapacidad. Eh, malas prácticas que se, que se han dado, pues mira, hay un caso en un juzgado que directamente sin, sin comparecencia, sin, sin médico forense, sin, sin entrevista judicial, directamente mediante una providencia, pues eh, dicen que a través de la disposición transitoria, encima de la disposición transitoria segunda, ¿no? que es la que, la que dice que los tutores actuarán mediante curador representativo. Dire, de, eh, directamente dice que se revisa la medida y que, pues, una curatela representativa, sin haberle visto, ni el juez, ni el forense, ni haber eh, podido mostrar a nosotros ningún tipo de alegación, ni la propia persona, bueno, pues... pues eh, un desastre, una mala práctica, eh, en este caso. Y, eh, por último, el otro, los otros supuestos. Eh, se inician en el propio juzgado, pues, eh, pues, o un tutor, curador que ha fallecido, o un padre con una patria potestad rehabilitada, prorrogada, que ha fallecido y alguien tiene que asumir el, eh, la figura de apoyo. Eh, se, se presenta un escrito, pues, un nombramiento de curador, constitución de curatela, y el propio juzgado transforma este procedimiento en uno de revisión medidas, eh, de las medidas de transitoria quinta. Y eh, pues van, van al forense, tienen la entrevista con el juez y ya directamente dictan el auto ya con, con, la, medida, eh, con la medida revisada, con la sentencia revisada, nombrando un, ya un curador bien representativo, bien asistencial, bien... Eh, dictando que no oh, oh. se ha cortado o ha sido yo ha sido a mí no carlos ¿Me por cuánto carlos hola tienes que ir? te quedan tres minutos eh? vale nada nada estoy ya estoy ya terminando eh, en, eh, Nada, poco, poco más poco más me queda. Eh, bueno, que aquí en los jugados de, de Vizcaya, que es donde nosotros nos estamos moviendo, pues eh, la verdad es que los jueces eh, y jueces, y bueno, jueces están eh, siendo bastante eh, mm, profesionales, eh, eh, asumiendo la, pues, su, su responsabilidad. Y, eh, bueno, pues están haciendo intentos bueno, pues, eh, de temas de lectura fácil, están haciendo unas entrevistas eh, con las personas con discapacidad, pues más accesibles, están en el estítan, y dicen, no, pues oye, pues que pueda acompañarte cualquiera de una persona tuya de, de, de, de la confianza. y en Vizcaya tenemos el problema del facilitador, que tampoco está muy desarrollado y que desde luego que, que, vamos, que es una figura que debe que debe evolucionar y debe, se debe implantar, por supuesto, aquí en, en el País Vasco. Y, y poco más. Eh, yo no os voy a tener que abandonar porque tengo efectivamente una, una revisión, una comparecencia ahora mismo aquí en el Juzgado de Bilbao. Entonces eh, cualquier pregunta, duda, eh, cuestión que tengáis y eh, que queréis hacerme, os dejo mi correo, que es c.escribano arroba punto C.escribano de Carlos Escribano, C. Escribano arroba .com. Eh, De todas maneras Hola. seguro que, que Torcuato os va a saber responder todas estas eh, dudas jurídicas eh, perfectamente. ¿Mm? Carlos, oye, una pregunta de, de compañeros, ¿cómo están haciendo las comparecencias? las hacen en vista o las hacen de manera informal en, en la sede, en la oficina del juez, Pablo? Están, están haciéndolo en la sala, aquí vamos sala, sala multiusos, que es una sala, pues una mesa redonda, no, no es que mmm, tengas pues una, una sala de vista, sino una Ajá. sala mucho más, eh, más informal, efectivamente, y eh, no pues agradece y, y, y bueno, yo les, yo les explico, ¿no? estaros tranquilos que esto va a ser una, pues una reunión, no es ni una vista ni un juicio, y sí que les pues, agradezco que tienes a la, a la jueza adelante que no va ni, ni uniformada, ni el fiscal. Bueno, fiscal cuando aparece, que aquí en, en Vizcaya, pues muchas veces pues, bueno. están o, o telemáticamente o están excusados de, de acudir. Pero vamos, que es de una manera informal y una mesa redonda, que es lo que, lo que tiene que ser, sí, ¿no? Una es no es comparecencia que, que todos estemos eh, presentes. Y, eh, sí, sí, sí. sí. En, ese, en ese sentido, sí. Pues muchísimas gracias. Que vaya bien tu comparecencia de ahora. Ha sido muy ilustrativo. Gracias, muchas Carlos. Vez, un abrazo. Un abrazo para ti. Saludos a todos. Agur. Están ahora con nosotros, como había adelantado, ¿eh? el José, José Jiménez. Yo creo que él más bien se identifica como José, ¿no? ¿Nos parece? José Jiménez y Dolores Curvanova, ¿no? que ya os, os indicaba que son las persona con discapacidad apoyada por Futumaz. Y su, su técnico también, su, que, que, nos va, que que le ha ayudado también y le está ayudando en todo este proceso, cuando queráis. ¿eh? Pues si sí, yo ya te digo somos medio hermanos en esto de las cuestiones jurídicas ya. ¿eh? Sigue, sigue, adelante. Es pues, tal, buenos días. Eh, aquí estoy con con José y buenos días. yo soy Dolores. Eh, nada, pues queríamos daros las gracias primero de todo que nos hace mucha ilusión, ¿verdad? Formar parte de, de este seminario y bueno yo estoy aquí porque yo soy estudiante. Y yo vengo de, estoy ahora mismo haciendo las prácticas en la clínica jurídica de la Universidad de Juan Carlos, aquí en Madrid. Y estamos en un proyecto apasionante eh, donde José es el protagonista indiscutible. Sí. Eh, y bueno, gracias a, a este cambio de ley eh, 8 barra 2021, pues eh, estamos ahora trabajando en la sentencia de, de José. Eh, a José le incapacitaron totalmente en 1996. 91. 91. Bueno, 91 o 96, que fue la sentencia. Y, y José, pues, os va a contar un poquito su, su experiencia y vamos a ir contando, pues, qué es lo que estamos haciendo en, en este proyecto. ¿Verdad? Sí. Entonces, José, ¿por qué no nos cuentas cómo fue cuando fuiste al juicio por primera vez, al juzgado, ¿te acuerdas? Sí, sí. ¿Qué te pareció? ¿Cómo fue? Hombre, los primeros buenos días a todos, eh, encantado. Pues me están capacitando no me dijeron nada, sí. ni me informaron ni nada. Entonces, yo estoy en otro mundo. ¿Te incapacitaron totalmente? Totalmente. ¿Y cómo fue en los juicios? ¿Hablaron contigo? ¿Te preguntaron? Cómo fue me contigo? hablaron mucha gente, mucho esto, digo, ya no ya no me, me pedí, ya no sé ni de qué me hicieron nada. Tú no entendías de lo que hablabas, ¿verdad? No, es que hablaron de otra forma que yo no lo entendía. Ya me ah. gusta que me lo expliqué, como yo lo entiendo. Y así me capacitaron y ya está. Te incapacitaron totalmente. totalmente. ¿Y que decían? Que no podías... Decir nada. Decir nada. Y de, de, de tu vida vida, ¿qué te dijeron? ¿Qué podías hacer o qué no podías hacer? Nada, eh, me capacitan me pusieron a tutelar y ellos son los que ellos lo vieron, lo que me hicieron y está. Claro. Es decir, que lo que digan tutela lo que no te hacer. Eso, Cuando eso. yo sé hacer muchas cosas. Y cuéntanos qué cosas sabes hacer, qué puedes hacer en verdad. Cuéntanos. Pues muchas, por ejemplo, eh, sé cocinar, eh, sé mueve muy bien por Madrid, por transporte, recojo a mis primos de colegio, que yo eh, soy muy muy mamita, es decir, que me muevo por todos los lados. Cuando yo soy una persona igual como los demás, pero no sé por qué me capacitan. Se llama banco, se mete dinero, se llama médico. Es decir, que me pusieron como, como un bebé. Mm. Entonces, yo quiero mejorar y darme vale que hay ahora. Exacto, porque con esta nueva ley, ahora. Me encanta. Que es cuando podemos decidir nosotros. Eso es. Porque nosotros, aunque seamos mmm, personas en discapacidad, somos humanos. Entonces, queremos que nos escuche como los jueces, abogados, quien sea, que nos escuche porque también nosotros somos personas. Y podéis tomar vuestras propias decisiones. No es cada pero es verdad que a lo mejor en algunas cosas necesitáis algunos pues necesitáis algún apoyo, sí. alguna ayuda, ¿verdad? No. Sí, sí, yo tengo a una que me ayuda, que apoyo, que oye, cómo hago esto pero siempre lo hago yo. ¿Y en qué, en qué te suele ayudar? ¿En qué te suele... Pues yo decía por ejemplo, una cosa de médico que me tiene que operar, por ejemplo, no hay día que me tiene que operar, qué hago, lo hago, no lo hago, digo, tú sabrás, ¿Es tu, es tu vida, así que tiene que opera, y tú y adelante. Eso es. Y cuéntanos también, cuéntanos un poquito cómo has estado, qué tal con Futumad, porque Futumad es tu propia tu, tu sí. claro yo con los tutelares estoy muy, muy, muy encantado, muy feliz, muy contento a que siempre ellos me dejan que vayan haciendo los yo mismo, eso. no mis tutelares, sino de que tú eres tú autónomo a los tú de que te parece que eso. No, mi tutela nunca me va a decir no, tú sabes lo que tienes hacer, quieres ser autónomo, adelante. Yo no te lo voy a decir, ¿tu vacaciones? donde quieres? Tal, tal. Siempre tenemos que hablar con ella, a ver qué le parece. Y a ellos encantan. O sea que desde Futumán se han adaptado a tus necesidades. También, eso sí. Te sí, dan sí. la autonomía que tú, que claro. tú, que tú necesitas, que tú, con la que tú puedes moverte, porque tú puedes Mover. vivir. Sí, sí, sí. Como coger un taxi para, con, el, con el móvil. Pero un taxi me trae con cuánto hay que pagar y todo. ¿Y eso lo haces todo tú solo? Yo solo. Yo ¿Y con esta con esta nueva ley, tú sabes que ahora se va a revisar tu sentencia? Pues esto. la verdad, la verdad que yo estoy muy, muy, muy contento que hayan esta nueva ley para nosotros. ¿Por qué? Porque ahí cuando podemos decidir a juez o a un abogado, lo que somos capaz nosotros, no, no, aunque seamos discapacitados, también tenemos derecho a qué futuro queremos, porque yo a lo mejor el día de mañana tengo trabajo, me gusta ya vivir, como ma el piso, que lo que me puedo comprar no comprarme, el futuro a mí me encanta, y la nueva de que hay, ojalá que se funcione y que nos podamos... Hacer yo creo mismo, no Para que no, no solo por ti, sino que tú puedas también decidir. Claro, efectivamente. Es. Y por eso yo, yo estoy muy contento contigo, como está aplicando la nueva ley, que, que parece que estoy súper contento. Gracias, José, porque claro, nosotros en este proyecto lo que hicimos fue coger su sentencia, porque claro, tú entendiste tu sentencia, tú entendías, podías nada, leerla. Nada, nada, nada, nada, nada. Es decir que a mí, yo estoy en otro mundo, es decir, que a mí ni me he tal como yo digo, y claro, yo no entiendo, digo, pero ¿por qué me tratan así, tal, tal? hasta que hasta ahora hay una nueva ley que me encanta y me gustaría que ojalá que se apoye ojalá que pudiendo todo Eso es. y con esta pues gracias a esta nueva ley pues hemos estado trabajando sí, verdad bien. en todos los nuevos cambios que hay sí, sí. verdad sí. y lo que hicimos fue adaptar a lectura fácil la sentencia de José para que José la entendiera. Claro, claro. Y la estuvimos leyendo juntos, ¿te acuerdas? Y si yo una cosa no lo entiendo dolores, me lo explica de claro, Es decir, que estoy contentísimo, claro. con, me lo explica, ah, vale. Gracias, José. Claro. Es muy agradecido. ¿Te acuerdas, José, sí. que te poníamos como un glosario, sí, ¿verdad? Sí. Con todas las palabras así más, más difíciles para que sí, tú sí, sí, entender? Sí. Y yo lo tendría y y bueno, poco a poco. Poco a poco, claro, porque esto son sesiones. Sí, Y tampoco sí, sí. que vamos teniendo reuniones, ¿verdad? Y sí, pero son cosas muy importantes porque así la persona incapacitada como yo que soy, eh, lo da también los demás gente, es. no solo yo, sino los demás. Entonces, eso para mí es un avance de decir, estoy aquí abajo, o poco a poco. Vamos subiendo un escalón. Y hecho, lo que a mí me encanta, la nueva ley, ojalá que funcionara todo bien. Tenemos todas las esperanzas puestas, ¿verdad?, de que todo esto salga bien. Sí, sí. Nosotros, yo he podido darle toda esta, toda esta información a José, gracias a, a la Asociación de Informaciones Hotelares, de a verdad. la inclusión que nos han, nos han estado formando, a todos los que estamos en, en la clínica jurídica de la Juan Carlos, aquí en Madrid. Y seguimos con las sesiones trabajando con José. Sí. Y cuéntales un poco, ¿te acuerdas qué es lo que hicimos en la, en la última sesión con Noelia? Bueno, tenemos que ir terminando. Ver, que vale. dale, cuente esto y ya terminamos, ¿vale? Pues, ya no, eh, la nueva ley lo que decían era los jueces lo que ellos decían. Entonces yo le dije, pues, que me parece bien, ¿no? Dolores, porque también podemos decidir nosotros, ¿sabes? A mí no me gusta que la nueva ley no pueda salir, yo que sé, salir solo. Cuando yo puedo salir solo, que yo soy una persona que tiene autonomía. autonomía y que me conozco bueno, por todos lados. Entonces, eso es lo que yo quiero, que la persona incapacitada. capacitada, Mm, Aprendan, no que lo hagamos todo. No, Jorge, no puede porque está tutelando. No, tenemos que mover un futuro el día de mañana. Pues, pues ojalá que esto funcionara, adelante, Ojalá. Que Yo voy bien. a estar luchando por, por la nueva Estamos ley. Todos juntos, ¿verdad? Tenemos que juntos, verdad? todos juntos. ¿Todos Perfecto. Todos juntos. Gracias. Gracias, muchas gracias, José. Y mejor, gente, muchas gracias. Lo veo que estás la más de contento. No, Muy bien, gracias. Muy bien. Eh, adelantaba antes que otra de las grandes, quizás la más importante de las de la aportaciones que realiza la, la sentencia, la, la ley, perdón, es que he visto aquí una señal rara, eh, la ley es la posibilidad eh, absolutamente insospechada, desde hace años, inesperada que esto se pudiera producir, de que una persona con discapacidad comparezca ante notario, comparezca ante un federativo público, ante un notario, y pueda decir, determinar cuáles son los apoyos que precisa y cómo quiere que se desempeñen y quién quiere que, desempe que los desempeñe también. ¿no? Y, y esto ya está en vigor y, por tanto, ya se han producido, me consta que se han otorgado ya varias escrituras. Y para poder demostrar que esto es cierto, que es posible, contamos con los protagonistas de alguna de estas primeras experiencias. Contamos con don Manuel Seda, notario de Sevilla, vicedecano además del Colegio de Andalucía. Hola Manuel, muy buenas. Hola, muy buenos días. Hemos coincidido en, en cuestiones de este tema de, de antes de la reforma muchísimas veces, o sea que por tanto Manuel era un convencido de que era necesario llegar a esto. ¿eh? Y, que, y, pues, y, y efectivamente bueno pues ha sido de los primeros en ponerlo en práctica. Y contamos también con Raquel Pozo, persona con discapacidad, que ha sido también de las primeras personas que ha otorgado una escritura de, de, de provisión voluntaria de apoyo. Estará con ella Irene Moreno, que es su referente tutelar de la Fundación TAU, que es la que viene por los apoyos. Y finalmente estará también con nosotros Israel Montes, que es la persona que ha actuado también de facilitadora en ese difícil momento, o por lo menos extraño, singular, habría que decir más bien, momento en el que la persona con discapacidad aparece al otro lado de la mesa del notario. Como digo, Manuel, y creo que me darán la razón, una situación que antes apenas era sospechable, que se, se podía sospechar que se pudiera producir, ¿no? que tuviera una persona con discapacidad explicando sus necesidades y que vosotros tuvierais que, que, que, que entender efectivamente, que aceptar la explicación que os indicaba y recogerla en un documento notarial. Adelante, cuando queráis. Empiezas tú, Manuel. Muy bien, pues eh, muchas gracias. Mm, doy eh, la, el agradecimiento a, a, Plena Inclusión, a Plena Inclusión España, Asociación Española de Fundaciones Tutelares, eh, al conjunto de ponentes y a las personas que se han encargado de la organización de esta, de esta jornada. Eh, como... Como bien sabéis, todo esto tiene su punto de partida en la Convención de Naciones Unidas del año 2006 que proclama eh, dos ideas fundamentales que después han venido a ser recogidas por la ley española, la ley 8 2021 que entró en vigor el 3 de septiembre de, del pasado año. El, la primera idea fundamental eh, de la convención y que se traslada a la ley es que las personas con discapacidad tienen Capacidad jurídica en igualdad de condiciones que el resto de las personas y lo que hay es que proveer las medidas de apoyo que sean necesarias para que estas personas puedan ejercer esa capacidad jurídica en igualdad de condiciones con respecto a los demás. Y la segunda idea de la convención es que eh, esa capacidad jurídica de las personas con discapacidad se anuda a dos derechos fundamentales, que son, por un lado, el derecho a la igualdad y por otro, y especialmente el derecho a la dignidad humana. Eso hace incompatibles eh, las medidas de privación de la capacidad que, en que se basaba el sistema anterior. Pues bien, basándonos en estas dos ideas fundamentales de la Convención, todas las personas tienen plena eh, capacidad y lo que hay es que poner en sus manos los apoyos necesarios para que puedan ejercerla. Y por otro lado, toda persona tiene dignidad eh, e igualdad con respecto a las demás, Llega la reforma de, eh, de la ley eh, 8 barra 2021. Bien, esa reforma prevé básicamente dos tipos de medidas de apoyo a las personas con discapacidad. Por un lado están las medidas voluntarias y por otro lado están las medidas legales, que son subsidiarias respecto de, la de las medidas voluntarias. Dentro de las medidas voluntarias, y ahí ya entramos eh, los notarios, hay fundamentalmente tres tipos de medidas. La autocuratela, en primer lugar. En segundo lugar, los poderes preventivos. Y en tercer lugar, las disposiciones reguladoras de la propia discapacidad. La autocuratela es eh, la figura jurídica por la que la persona en previsión de que en el futuro pueda ser eh, declarada judicialmente persona necesitada de apoyo y que ese apoyo consista en la asistencia de un curador, bien sea un curador meramente asistencial o incluso un curador representativo, prevé cómo quiere que sea esa futura curatela que el juez tiene que ordenar. Los poderes o mandatos preventivos, que son la, med la segunda medida voluntaria de apoyo, consisten en que la persona otorga poderes de representación para que incluso en situación de discapacidad otra persona pueda representarla en los actos y negocios jurídicos que le sean eh, eh, atinentes. Y por último, y esta es la medida en la que nosotros nos vamos a centrar, estarían las disposiciones reguladoras de la propia eh, discapacidad. Es decir, la persona ya discapacitada, pero con una capacidad de obrar, evidentemente, eh, una capacidad eh, de querer y de entender suficiente y razonable, pone de manifiesto ante notario en un documento público cuáles son, ¿cuáles son esas medidas que ella considera de apoyo. Aquí eh, lo que hay que destacar es que en las tres medidas voluntarias que hemos apuntado, la autocuratela, el poder preventivo y las eh, medidas de voluntarias de apoyo, eh, hay que destacar que todas son medidas aplicables antes que se produzca la intervención judicial. Es decir, que la intervención judicial solamente se va a producir en defecto de medidas voluntarias. Y además, esas. Tres medidas voluntarias, ahora autocuratela, poderes preventivos y eh, medidas de, de apoyo voluntaria, tienen que estar recogidas en documento público, es decir, que no valen los documentos privados o las meras manifestaciones orales, sino que tienen que estar reconocidas en documento público. ¿Por qué tienen que estar reconocidas en documento público? Pues porque el legislador ha considerado que el notario, en el ámbito extrajudicial, es la autoridad que le merece mayor confianza para el asesoramiento del discapacitado y para la conformación de su voluntad a través de esas instituciones de, de apoyo. Ha convertido al notario en la autoridad extrajudicial que se encarga de la protección del discapacitado y ha reservado la figura del juez y la intervención del Ministerio Fiscal para las medidas de apoyo de orden legal o judicial que, como digo, son subsidiarias. Bien, pues vamos... Al caso concreto que nos ocupa, que es el de las medidas eh, voluntarias, en concreto, lo que estuvimos trabajando con Raquel y que hemos ya puesto en marcha también con otras personas. El documento de provisión de apoyos voluntarios. ¿Qué es el documento de provisión de apoyos voluntarios? Pues es un documento en el que, eh, documento que formaliza. El discapacitado eh, con la ayuda del notario y también de otras personas que pueden intervenir, como son en este caso, pues el facilitador, por ejemplo, ahora va a dar su testimonio Israel y tratan de hacer al discapacitado una suerte de traje a medida, ¿eh? Un traje a medida que se plasma en el documento público y que tiene por objeto, respetando los deseos y las voluntades del de discapacitado, ver en qué necesita el discapacitado ayuda. Para eso, y como estamos en una situación en la que prácticamente ni existen modelos, eh, ni existen todavía, todo esto se está poniendo en marcha, pues eh, a mí se me ocurrió, y lo comentaba el otro día con la persona que contactó conmigo desde, desde la eh, asociación, a mí se me ocurrió eh, hacer una serie de, una especie de cuestionario que eh, ofrecemos a la persona con discapacidad para que en función de sus circunstancias sea ella la que decida qué es lo que más le puede convenir. ¿Por qué? Pues porque a la persona con discapacidad o a quien la acompaña difícilmente se le van a ocurrir todos eh, o va a escudriñar todos los posibles ámbitos de actuación en, la que, en los que la persona con discapacidad puede necesitar ese complemento o ese auxilio. Eh, en este sentido, esa especie de cuestionario lo divido yo en eh, aspectos personales familiares y en aspectos patrimoniales. Por ejemplo, materia, la esfera personal o familiar, pues es razonable que el, el discapacitado eh, pueda adoptar medidas sobre eh, su cambio de nacionalidad o su cambio de vecindad civil. Es interesante, por ejemplo, que se pronuncie sobre la fijación de su domicilio manifestando su preferencia por determinado domicilio o declarando expresamente la proscripción, es decir, la prohibición, su deseo de que bajo ningún concepto eh, tenga determinada residencia. Por ejemplo, recuerdo un, una persona con discapacidad a la que eh, proveímos de este tipo de, de medidas de apoyo donde su deseo fundamental con respecto a su residencia era el de no vivir bajo ningún concepto con uno de sus hermanos. Por ejemplo, es, en ese documento manifiesta su voluntad sobre eh, la residencia, sobre si permite o no su, residencia, eh, o, perdón, su ingreso en una residencia de ancianos, de personas eh, con discapacidad, también el, eh, la expresión de su deseo de vivir o no de manera independiente o de vivir en compañía de determinadas personas que le ofrecen la protección y el apoyo. Otra, otro campo que me parece especialmente interesante en estas medidas voluntarias es el de la protección de su privacidad. Por ejemplo, ¿quién tiene la facultad de abrir el correo postal, el correo electrónico, la recepción y apertura de paquetes postales o de mensajería, el uso de sus claves digitales? Todo eso puede perfectamente la persona con discapacidad dejarlo previsto en el documento de provisión de apoyos voluntarios. Eh, los consentimientos médicos. Eh, ¿Quién es la persona que debe prestarlo en caso de que él no pueda, eh, por alguna razón, prestar ese consentimiento o quién debe complementar ese consentimiento en un momento determinado. Persona de confianza, eh, un doctor, un pariente eh, que tenga que ver con la sanidad. Incluso, en uno de los expedientes de este tipo que hemos tramitado, eh, se incluyó, eh, por deseo en este caso del discapacitado, la necesidad de que interviniese en la futura celebración de su matrimonio a efectos de tramitar el expediente matrimonial previo a de determinada persona, en concreto eh, los tíos que cuidaban de este discapacitado, con el objeto de protegerlo frente a, una posi a un posible matrimonio eh, que pudiera perjudicarle o incluso defenderlo frente a la negativa del funcionario encargado del registro civil o del notario autorizante del expediente matrimonial en el sentido de no permitirle la celebración del matrimonio. Pues a lo mejor con este complemento, eh, con esta ayuda a la capacidad, podría perfectamente prestarlo. En la esfera patrimonial, ¿qué debe eh, contemplar el discapacitado en unas medidas eh, de este tipo? Pues, por ejemplo, si es o no conveniente que intervenga determinada persona en la realización de actos de inversión de especial cuantía, o sea, a partir de una determinada cuantía, o en la venta de bienes inmuebles, o en la venta de un paquete de acciones o de participaciones de una sociedad familiar de la que está percibiendo unos beneficios. Eh, la indicación también en el ámbito patrimonial de eh, qué persona debe mm, complementar o debe, en este caso, ser su auxilio o apoyo en la toma de decisiones de una empresa familiar. Eh, el otorgamiento de poderes preventivos o incluso las propias medidas de autocuratela que también pueden anunciarse en ese documento voluntario de, eh, de medidas de apoyo. En definitiva, cuando el discapacitado se sienta con el notario para confeccionar su documento de provisión de apoyo voluntario, es conveniente que tenga un panorama más o menos amplio de, los, de las posibles situaciones en las que es conveniente que intervengan ciertas personas para eh, su ayuda, eh, su apoyo y su auxilio. Y, eh, evidentemente, este documento se pone en conocimiento del registro civil mediante remisión de copia. Y voy a concluir mi, mi, mi intervención con una frase que ha utilizado un compañero mío, notario de Granada, que ha intervenido también en este tipo de procedimientos, a la pregunta de un periodista eh, que le dijo, eh, ¿Cuál es la mayor novedad desde el punto de vista notarial que encuentra usted en esta ley? Es decir, ¿cuál es la mayor diferencia con respecto a la ley anterior? Y el notario le contestó en pocas palabras. La principal diferencia es que el notario ahora no habla con el representante del discapacitado, sino directamente con el discapacitado. Esa es la verdadera diferencia. Bueno, no les aburro más. Le damos paso a la verdadera protagonista de estas medidas, que es Raquel, con su apoyo y con su con su amigo Israel que nos va a explicar cómo se gestó todo el proceso de autorización de ese documento. Muchísimas gracias, Manuel. Adelante. E Irene, si me Hola, buenos días. Buenos días. Uh -huh. ¿Estás contento por estar aquí? ¿De Sí, sí estoy, estoy muy contenta. Una, una gran familia que tengo aquí. Sí. Muy bien. ¿Empezamos? Sí. Venga, Raquel, vamos a hacerte una, una pregunta para que tú des tu visión sobre lo que ha pasado y está pasando. ¿Vale? A ver, ¿nos puede contar, Raquel, cómo te diste cuenta de que te han faltado apoyos? A raíz de morir mi hermana, uh -huh. eh, yo me senté con Israel y uh -huh. Israel se puso en contacto con la asociación TAM. Uh -huh. ¿Y por qué te quisiste sentar con Israel? ¿Qué te diste cuenta ahí? Um, que los apoyos más puntuales, los que um, ya necesitaban más ayuda, uh -huh. Israel aportó con, con, con la asociación TAO y ya uh -huh. nos reunimos con Antonio y, uh -huh. y a raíz de ahí pusimos a Natalia. ¿Sí? Viste que los apoyos que te hacía tu hermana, tú todavía no los habías interiorizado y aprendido. Sí. Entonces te ibas a estar con ayudita, ya que ya no estaba, ¿no? Sí. Vale. Eh, ¿Te han ayudado a, a ver qué querías en esos apoyos? Sí. ¿O tú misma fuiste con tu lista? Yo quiero esto. ¿O te han ayudado No, nada? no, yo sí, con un pensamiento y. Con tus pensamiento. Y piensa el tratamiento, dentista, uh -huh. eh, sanitaria, uh -huh. eh, médico. en los médicos. Tuviste que necesitaban una ayudita con el médico, con los papeles del banco y por eso fuiste en busca de ayuda, ¿no? Sí. Vale. ¿Cómo lo hiciste? Tuviste que necesitabas esas ayudas, fuiste a, a Israel, le comentaste el caso y a partir de ahí ¿qué hiciste lo eh, pues pusimos contacto con vosotros, con nosotros ¿Sí? y ya, ya ahí pues, hicimos una reunión con los abogado y, y, y después vino lo, los papeles y después ya fuimos directamente a, a notario. al ah, notario, muy bien. Y en el notario, cuando tú llegaste a ese momento allí, ¿qué sentiste? Eh, felicidad. Porque iba a llegar un momento y, y el notario que me tocó era simpaticísimo. Y buenísimo. <ríe> Muy bien. ¿Y entendiste lo que estaba pasando en ese momento? Sí. Que era prima, mi, mi, tu, mi, mi curtera, mi tutela. ¿Tu provisión de apoyo? Mi, mi provisión de apoyo. Exacto, porque ya hemos cambiado de, de nomenclatura. Ya sí. la no estamos hablando de eso. Sí. Vale. Vale, eh, cuando estuviste allí en el notario, ¿vale? O cuando has estado haciendo la lista de traer y las cosas que necesitabas, donde ibas a apoyar, eh, ¿hay algo que mejorarías? Ya viendo vista atrás, ¿hay algo que mejorarías de todo este procedimiento? O sí, no, sí. estoy como todo, estaba tu gusto, ¿no? Me alegro. <risa> vale. Eh, ¿Qué se han hecho? ¿Qué cositas han hecho bien en tu procedimiento? Que ¿Qué tú recomiendas? Que se hagan en otros sitios. Sí. Otras personas lo hagan. Pues, yo lo animo a que lo hagan porque tú vivas autónoma y eso, pero cuando te falta alguien necesita ese apoyo, ¿no? Uh -huh. Muy bien. Y. Eh, ¿qué mejorarías en todo esto? No, no, no, nada Nada, nada, no. nada, nada Muy bien eh, no, ¿Piensas que hay algo que a lo mejor en tu caso no? Pero sí que le puede venir bien a otras personas explicar qué deberían hacer los profesionales que están trabajando sobre ello para que otras personas tengan la misma oportunidad Por lo mismo que lo hago porque... Sí, tú una de las personas que lo hagan. Y a los profesionales, ¿qué le dirías tú, Raquel, para que hiciera las cosas como a ti te gustaría o como a otras personas le pudiera venir bien? Hablábamos antes, por ejemplo, de que sea accesible, ¿verdad? Sí, sí. Que la persona entienda lo que está diciendo el notario, ¿puede sí, ser? Sí, Con respecto a esto, ¿qué dirías tú? Que entendieran lo que estamos. A través de notario. Que se lo explicaran bien, ¿no? Se lo explicaron bien. Uh -huh. Vale, muy bien. Esta pregunta va para Israel y es la siguiente. Israel, ¿nos puedes contar tu impresión como facilitador en el proceso? ¿Qué resaltaría para que se tenga en cuenta en los, en los procedimientos notariales? Eh, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a, bueno, tanto a Plena Inclusión como a la Asociación Española de Fundaciones Tutelares que nos hayáis invitado a participar como, como entidad. Yo soy trabajador de la Asociación Paz y Bien, entonces como trabajador que ha participado en todo este proceso que Raquel y que don Manuel Seda han estado comentando a lo que es anteriormente. Sí es verdad que, que nosotros como entidad llevamos Bastante tiempo pues, acompañando a Raquel en diferentes programas y servicios que se ejecuta desde la asociación, y como ella bien comentaba anteriormente, pues, por motivos vitales, motivos personales, llega un momento en que, en que bueno, eh, hay una serie de apoyos informales que recibía por parte de su familia que lo deja de recibir. Y Raquel, en, en el trabajo conjunto que se va haciendo con ella, nos verbaliza que considera que necesita que ese apoyo se le preste por parte, de, en este caso, de, de una fundación, por la ausencia de familiares que ella valorara, que pudiera responsabilizarse de determinadas cosas que necesitaba y también por la experiencia y el conocimiento que en este caso tenía la, la Fundación Tau. Eh, Mi impresión con todo el proceso, la verdad que desde el principio muy eh, ilusionado por el cambio, es verdad que que no ha sido fruto de, de la improvisación, sino que en este trabajo conjunto con TAU nos llevamos pues, más de un año, porque los primeros contactos con Raquel, eh, con la familia de Raquel y con el asesor jurídico de TAU se remonta pues, a principios quizás de 2021, en el que empezamos a tener unos encuentros iniciales, unas reuniones, para valorar cómo podíamos dar forma a esos apoyos que Raquel nos solicitaba. Ya en aquel momento eh, existía la, la, la previsión que a corto plazo iba a aprobarse esa forma, esta reforma civil y procesal, por lo que entendíamos que no íbamos a judicializar un caso en el que con esos apoyos que eh, en un corto espacio de tiempo podían formalizarse desde otro ámbito, podíamos eh, de alguna manera cubrir esas expectativas que Raquel nos estaba, nos estaba solicitando. Entonces, el papel que ejercimos desde la asociación fue de acompañamiento, fue de facilitar todo el proceso en coordinación con TAU, valorando conjuntamente con Raquel dónde entendía ella que necesitaba ese soporte por parte de una entidad como, como la Fundación, y, bueno, y el, elaborando como, como institución que llevaba mucho tiempo, un largo recorrido, acompañando a Raquel, pues aquellos informes, aquellos peritajes que desde TAU no, no, nos propusieron que era necesario para argumentar y para acreditar esta medida de apoyo que Raquel solicitaba, pues a través de diferentes informes psicológicos y sociales. Que, que, bueno, que se fueron elaborando en la línea en la que, en la que se nos solicitó eh, de alguna manera por, por contribuir a dar un soporte social y psicológico pues, a esas necesidades que ya en primera persona, ya os digo que planteó desde, desde el primer momento. Y, y con respecto a recomendaciones que me decía Irene, pues quizá... Eh, el Hacerlo con, con un suficiente espacio de tiempo, es decir, sentarse con la persona, valorar con la persona con discapacidad qué es lo que quiere, eh, por qué lo necesita, conocerla en profundidad, eh, a hacer una valoración conjunta de cuáles son los apoyos que recibe, los que no recibe. Es decir, ahora tenemos yo creo que un paradigma eh, jurídico totalmente diferente. Yo recuerdo hace muchos años los que se acompañaba a la persona con discapacidad a e incapacitar la ahora no se acompaña a nadie a incapacitarla, sino que ahora se va con la persona con discapacidad a que se haya quien decida cuándo quiere ese apoyo, para qué lo quiere y quién quiere que se le preste. Entonces el cambio es tan drástico y tan necesario y fruto del esfuerzo de muchas personas que han estado luchando por ello y desde este sector y del movimiento asociativo que creo que eh, ese análisis conjunto con la persona con discapacidad en primer plano, escuchándola, sabiendo cuáles son sus expectativas, sus demandas y elaborando eh, con todos los agentes y to todas las personas del notario que nos pueden eh, y, nos, y nos ofrecen ese, eh, esa ayuda que es inestimable para poder dar forma a todo esto yo creo que sería la, la mejor recomendación por el resultado que está teniendo ahora mismo en la vida de Raquel Raquel ahora mismo tiene sus apoyos por parte de la fundación que ella ha decidido y luego entidades que prestamos servicio a atención directa pues conjuntamente eh, seguimos nuestro camino y la verdad que, que vamos llenando eso y complementando, más que llenando, vamos complementando esos huecos en la vida de, de Raquel, que ella nos va poniendo por delante y vamos dando respuesta a, a esas demandas que ella verbaliza y que ella en su día a día considera que es donde debemos no estar los profesionales. Muchas gracias, Raquel. Muchas gracias. Raquel, nos quedan ya muy poquita. han y mío muchas cosas, ¿verdad? Sí. Vale. Una de ellas era qué fundación quería que estuviese contigo y qué referente. Sí. ¿no? Vale. ¿Hemos acordado algún plan de trabajo? Eh... Todavía no, ¿verdad? Todavía ¿Sí? no. Estamos todavía conociéndonos. Conociéndonos. Claro, sí. que lo que te gusta a ti, que lo, que cómo sí. trabajamos aquí, cómo trabajo yo. Sí. Porque tú, tú y yo no nos conocíamos de antes. Sí. Claro, entonces, más conocido primero. Y ahora vamos a trabajar sobre dónde quieres que te apoye, dónde sí. quieres que te presente tu mirada. Sí. ¿No, Raquel? Vale. ¿Cómo haces? Eh, mm, en reuniones. En eh, reuniones. Y quedando mucho. <risa> vale. Y ya por último, ¿cómo te sientes, Raquel, con todo esto? Muy feliz. Muy feliz. ¿Te lo imaginabas? Sí. ¿Que esto iba a llegar un día? Sí. Muy bien. Pues creo que hasta aquí hemos terminado nosotras. La... ¿O oh, quiere comentar algo no. más? Perfecto. Pues aquí hemos terminado nosotras, ¿no? Sí. Muchas gracias Much por todo. Muchísimas gracias a vosotras, Raquel, a Irene y a Israel. Gracias porque efectivamente habéis demostrado que esto es posible, que, que era cierto, que no era, no era una cosa teórica, sino que podía llevarse la realidad y que tiene el rostro. Tiene el rostro de Raquel, como tiene el rostro de la gente que ya se ha que ya ha podido hacer escritura de provisión de apoyo. Me parece estupendo, pues estamos demostrando que esto es cierto. Hemos llegado al, al final prácticamente del seminario, ¿no? creo que ha sido muy expresivo. ¿no? Aún así, pues todos los que estáis participando, algunas de las preguntas se han formulado ya y, y algunas de las hemos ido contestando sobre la marcha, pero si, si todavía queréis formular a alguien a, alguna pregunta sobre la materia, no sé si Manuel, Hermosín, digo, Manuel Seda sigue... ¿Sigue en contacto? Aquí estoy, aquí estoy. Hola, Manuel. Mira, es que porque efectivamente nos han pasado alguna pregunta para ti. Eh, por una parte, por ver si se podría conocer el, ese cuestionario que indicabas, que te, te servía para eh, identificar un poco los apoyos, si se podría conocer. ¿Mm? Y bueno, yo no tengo ningún inconveniente en pasároslo. El, el cuestionario es un, es un cuestionario muy artesanal, hecho solo por mí y, por supuesto, mejorable y completable con todas las aportaciones que se quiera. Si, si os parece a la propia dirección de correo electrónico perfecto, perfecto. desde la que perfecto. se me ha escrito y se me ha dado el enlace, pues lo cuelgo y perfecto. lo distribuís, ya digo. Estupendo, es una... sí, sí, no te preocupes. Lo haríamos además con... Con cautela, no se trata de un documento público, sino como tú dices, de una herramienta propia. ¿no? Es una, una herramienta, herramienta particular, pero sí. se puede circular sin problema. Hay una pregunta también que, que se hacía y que también es muy importante, A mí me la han hecho otras veces. El, a la hora de hacer la escritura de provisión de apoyos, ¿cómo indicar por parte del notario, cómo identificar, cómo comprobar si la persona puede estar siendo objeto de algún tipo de influencia indebida? ¿Puedo estar identificando a mi hermano, a mi pariente y tal, para que sea quien me preste los apoyos y pueda haber algún tipo de influencia, de intereses para hacerlo? ¿Cómo, cómo consideraría y vosotros para, para intentar identificar que esto ocurra? Pues mira, eh, la experiencia notarial en, el, en esta materia no es distinta de la que podemos tener, por ejemplo, en los testamentos, un testamento eh, que es mucho más frecuente. Eh, la única manera de, de saber realmente si existe o no una posible influencia en la declaración de voluntad, hasta donde podemos saberlo con nuestros medios y con nuestro alcance, es hablando con la persona que tiene frente hablando, no autorizando nunca el documento sobre la marcha, viendo quiénes las rodean, es decir, no es lo mismo que eh, la provisión de, de apoyos venga propuesta y de la mano de una fundación que conoces habitualmente, con la que llevas 20 años trabajando, que que aparezca aquí de pronto una persona que no has visto nunca, que viene con su hermano, o que viene, eh, ¿cómo se puede, cómo se puede eh, depurar eso? Hablando, hablando, hablando a solas. Eh, echándole tiempo, si es que no hay otra solución igual que los testamentos, echándole tiempo y viendo cuál es el entorno que tiene alrededor y, y creedme una cosa lo mismo que en los testamentos cuando le dedicas media hora al discapacitado o a la persona que va a testar por poner el mismo paralelismo y le haces una serie de preguntas a los 15 minutos tú ves perfectamente por dónde va la cosa y tú ves perfectamente si su voluntad está o no influida. lo ves perfectamente, hay que echarle tiempo y hay que preguntar las cosas que hay que preguntar Perfecto. También entiendo bueno, que, que habrá momentos en los que te puedas encontrar con que consideras tú mismo que una persona no está en condiciones de prestarte esa opinión, de prestarse sí. eh, indicarte en el acta cuál es su voluntad. Sí. Es decir, a pesar de que se haga el esfuerzo correspondiente, de que el esfuerzo a que se refiere la ley, tú puedes, mira, yo creo que este no es el cauce adecuado para poder hacer Correcto. Eh, yo os puedo decir, creo que he tenido cinco, eh, creo, ¿eh? Lo digo de cabeza. Creo que he tenido cinco intentos de... de, de cinco solicitudes de, de medidas de este tipo, de las cuales tres han terminado eh, plasmándose en un documento público y las otras dos no han sido posibles, ¿Por porque la persona que te tenía que manifestar cuáles eran eh, los huecos en los que necesitaba el apoyo pues no estaba en condiciones de, de saber realmente qué es lo que quería y de querer realmente lo que te manifestaba. O sea, no, no, todo, no todo, no toda propuesta de este tipo de desemboca necesariamente en el documento. Entonces, los lo razonables, aconsejables, que acudan al procedimiento eh, judicial eh, para la provisión de las medidas, pero no por una cuestión de falta de capacidad, que capacidad eh, en principio se le presumen a todos. Sino porque su consentimiento, al prestarlo, no es un consentimiento válido y formado. El consentimiento es válido y formado cuando el que te lo manifiesta sabe lo que te dice y quiere lo que te dice. Y eso no siempre es posible. ¿Has tenido que utilizar algunas veces sistemas de comunicación un poco más alternativa para ayudarte? O, o sistemas como el que veíamos con Israel, de que él te actuara como facilitador, o como recurso, en ese sentido. En personas con discapacidad de tipo psíquico siempre eh, la ayuda ha sido el facilitador. En personas con discapacidad de tipo físico, bueno, pues depende del tipo de, de, de discapacidad. Mm, no sé, aparatos aumentativos del volumen, sí, sí. Eh, personas que te asisten eh, con el, haciendo de intérprete con el lenguaje de signos, pero en el caso de las personas con discapacidad el, eh, con discapacidad psíquica, el facilitador. Esa es la clave. Perfecto. Y explicarles las cosas de manera muy sencilla. Es, es el, es, esa, es la, es, esa es la cuestión, efectivamente. explicar las cosas de manera muy sencilla y echarle tiempo. Hacer que el lenguaje sea accesible y dedicar humanidad, efectivamente. Exacto. Sí, sí. Exacto. Mira, mira, mira Raquel eh, cómo.. Eh, ¿Cómo se ha sentido cómoda? Ella misma lo ha dicho sin que nadie se lo diga, ella se ha sentido cómoda en el otorgamiento, pues ¿por qué? Pues, pues, pues porque se trataba de ponerlo a su altura, se trataba de ponerlo a su alcance para que ella todo lo entendiera. ¿De qué sirve que yo le explique a Raquel la distinción entre la antigua tutela y la nueva curatela asistencial o representativa? Eso no sirve para nada. Vale. Vale. Vamos, ni a Raquel <ríe> ni al 95% de las personas que entran por mi despacho. Perfecto. Hay una pregunta en la que nos, nos solicitan que si la persona tiene que tener certificado de discapacidad para acceder a un procedimiento de proyecto de apoyo. No, para nada. no, no, no. Para nada. La capacidad se les presume a todos. Tanto, no, necesita, no necesita tener una, eh, una certificación de discapacidad. Puede, o sea, a la hora de hacer la exposición en el, en el acta, eh, puedo decir soy persona con discapacidad. Pero me basta con mi mera expresión. Que lo quiero indicar y documentar, pues allá es, es, dependerá de la voluntad de la persona, entiendo, ¿no? Correcto. Pero no es un requisito necesario para.. Es un no requisito necesario, efectivamente. Uh -huh. Pues creo que ahora mismo no hay más preguntas con, de, de tu intervención, porque nos dicen también si la persona de discapacidad tiene grandes dificultades para comprender y expresarse cómo se actúa es la respuesta que nos ha dado antes, entiendo va a depender de que se si, si puede expresar un consentimiento válido vale, Efectivamente. es que, es que el, el, la, capacidad, el, la capacidad o incapacidad de la antigua ley se ha sustituido, se ha centrado donde de verdad se tiene que centrar, que es en la prestación del consentimiento válido, no hay acto jurídico válido si no hay un consentimiento válido y ese consentimiento válido es un consentimiento informado, ahí está la función del notario y después un consentimiento querido y asumido y esa es la parte que pone la persona que lo presta pues, eh, a ver, sigo mirando por... No, ya creo que está casi todo contestado, pues me parece que te vamos a dejar trabajar pero no. sí. o sea, volver que te estarás esperando en el despacho para firmar, ¿no? Muy bien. pues muchísimas gracias gracias a vosotros por la invitación eh, supone efectivamente demostrar, no intentaré, era demostrar que esto es cierto, que es posible, que tiene rostro, que tiene nombre y apellido y que se puede hacer, que se puede solicitar. Nos preguntaban antes también, por ejemplo, cómo realizar esto. Y después pues es tan sencillo como ir a la notaría y decir, quiero hacer una disposición voluntaria de apoyo. Además, si lo quieres, con precisión del artículo 255 del Código Civil. Y ya el oficial se lo pasará al notario correspondiente y pedirá los datos y hará la entrevista procedente. Muchísimas gracias, Manuel. Y en los demás, el, no sé si, si hay más preguntas que, que haya que, que contestar. Parece que no por ahora, ¿no? Pues entonces hemos llegado al, al plazo del, del tiempo que nos habíamos marcado. Un poco excedido, pero bueno, era necesario. No he querido yo tampoco cortar a la gente. Eh, hay una pregunta que nos hacen respecto de, la, de una persona que pudiera ser guardador de hecho. Veremos. Ve, y esta es una situación eh, distinta un poco de la que hemos estado contemplando. ¿eh? La ley est establece también que uno de los modelos de apoyo más adecuados y más normalizados podrá ser el de la guarda de hecho. La guarda de hecho puede ser sobre todo el entorno familiar que esté prestando una atención y un cuidado y, y ofreciendo los apoyos a la persona de manera normalizada. Y, por tanto, la persona que desempeña o la, quienes desempeñan, esta guarda de hecho, eh, pueden estar realizando actos de administración ordinaria, normal, sin necesidad de documentación judicial ninguna. ¿no? El, por tanto, esto no requiere ni de ningún tipo de documento, ni judicial, ni notaría. La guarda de hecho se produce cuando fuese necesario acreditarla. Se podría acreditar mediante otras maneras libro de familia, certificado de empadronamiento, incluso acta judicial, perdón, acta notarial, si fuera necesario para acreditar esta condición. Y por tanto, el guardador de hecho, la persona que desempeña la guarda de hecho, puede actuar en nombre de la persona con discapacidad para gestiones, sobre todo, de administración ordinaria. Si fuera necesario acreditar la representación para otra serie de actos, para, para bancos, para movimientos de mayor importancia, entonces el guardador de hecho tendría que irse al juzgado y solicitar del juzgado que acredite o que le, le aporte un documento que pueda verificar esa, acreditar esa representación que ostenta. ¿no? Pero no tiene nada que ver esta figura de la guardador de hecho con lo que hemos estado hablando de la provisión voluntaria de apoyos como tal. Creo que estaría... Casi todos, si os parece, ¿no? El, el, así que, bueno, pues no me queda a mí más que daros las gracias a todos los que habéis intervenido, sobre todo, pues, efectivamente, a los, a los panelistas, a las personas que nos han demostrado que, efectivamente, eh, todo esto es posible, todo esto es cierto. Lo hemos hecho con algunas de las experiencias reales de las que hemos visto, quizás la de mayor entidad que aporta la ley, que son esa acta notarial de manifestación de apoyo, y eh, entiendo que cierra que cierra Enrique, ¿no? De nuevo. No, no, no hacía falta. Eh, sí, no, sí. Cerrabas tú, pero no, bueno, ya aprovecho yo, yo. para agradeceros la participación, ha sido muy interesante, hemos aprendido muchísimo, y animaros a, a seguir compartiendo y, y trabajando en red para hacer efectiva pues, todos los avances que la reforma nos ha traído. Y Un abrazo y felicitaciones a Liber de nuevo. Eh, nos sí. vemos pronto. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias a todos. ¿eh? Venga, hasta Muchas luego, buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, José, Dolores, hasta luego.